Hey, ¿Qué tal chicos? Soy Luis Rolfei y es un nuevo video de reacción. En este caso estaremos viendo el corto animado de Overwatch Rise and Shine. Eh, está dedicado a Mei, uno de los personajes de, de, del juego, Overwatch obviamente. Y no, no sé mucho acerca de Mei, la verdad. Es porque realmente nunca me llamó la atención utilizarla, así que no sé mucho en juego cómo se utiliza. Pero hasta ahora soy, principalmente utilizo tanques, así que no tengo mucho mucho experiencia en cuanto a la historia de Mei, así que vamos directo al video para ver qué podemos averiguar de ella. Por cierto, chicos, si quieren ver más videos de Overwatch, pueden hacerlo en la lista de reproducción que he hecho hace poco. Esta terrible de frío es grandioso. Perdimos nuestra ventana de reabastecimiento y casi no ¿Y cómo es eso grandioso? Pondré hibernar. Vamos, Mei, a la cámara criogénica. Ya. Voy enseguida. Uh... Dejaré los sensores encendidos y así, en cuanto despierte, tendré. ¿Sé que, que me dice un una científica? Nuevos que examinar. <risa> Lo siento. <risa> <risa> ¿Qué es? Este? ¿Qué es esta música? Sé que me dice un personaje muy, digamos, normal. O sea, su personalidad es de las más normales en Overwatch El poco, el poco uso que he dado de, de este personaje Realmente me, me da que es una persona muy, muy tierna Pero no sé mucho al respecto Sé que es una científica Y sí, fuimos directo a, a la invernación. ¿Qué señal? ¿Señal débil? Esas son las... Cápsula de liberación, de hecho este es el mapa del 3 contra 3 que, que vimos en la Antártica, creo oh, no. <risa> snowboard así es como se llama esa cosa <risa> ¿Cómo es que puede ser tan tierna en medio de una tormenta de hielo? Oh, bien, averiguemos cómo se ve nuestro nuevo conjunto de datos. Hmm, las fluctuaciones ah. atmosféricas sobre la anomalía han llegado. Es mucho peor que la predicción. Debemos llevar esto a la oficina central. ¿Qué exactamente estaba Todos estos datos. estaba buscando en la Antártica? ¿Cuánto tiempo estuvimos dormidos? ¿Qué? ¿Nueve años? ¡No! Overwatch habría venido por nosotros. ¿Y las comunicaciones nos sirven? Oh cierto, Overwatch fue cerrado y sí se perdió cosas importantes. Destruido. Dónde está todo el mundo? Ah, sí, el único despierto. Holy fuck. No, no, no, no. ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que el, el... ¿Cómo es que el personaje más tierno de Overwatch tiene esta... esta historia detrás de ella? ¿Cómo? Llevaré ah... nuestro trabajo al mundo. Parabólica. Oh, de hecho, estos datos? creo que acabamos de, de tener ese skin en el juego ahora. Sí, eso no va a funcionar. El helicóptero tampoco. Creo que lo que más me gusta de Mei es porque es es eso, es que es la persona más normal en Overwatch. Gracias, Snowball. Al menos todavía te tengo a mi lado. Se encuentra que tiene siete cadáveres bajo de ti. Si puedo alargar la vida de las baterías. Espera. ¿Qué es esto? Esto está transmitiendo la frecuencia de emergencia de Overwatch. Eso es. ¿Quién sepa que estamos aquí? ¿Alguien más está tratando de comunicar? Sí, Podría ser Winston, desde el. El corto. Recall. Vamos, Snowball. Aún no estamos congelados. ¿Qué? Bueno, sé que es una científica, pero no pensé que también fuera ingeniera para construir todo eso. Así es como. Así es como creó su arma. Es curioso como ahora la utiliza para congelar gente mientras la asesina. Ay, no. Por favor, por favor, vamos, por favor. Ay. era la última batería, verdad. No puedo creer que olvidé las baterías. Sin energía, Estamos Pero... muertos. Tiene que haber una manera. Piensa, piensa, piensa, piensa. No. Oh, necesito un poco más de tiempo. No, Snowball, no. Oh, fuck me. ¿Qué? No... No... No, no, no, no puedes... Oh, fuck. Gracias, o sea, mi amigo. La, la persona más normal en todo este universo. La única que realmente ha perdido a todos, a todos y cada una de las personas que la rodeaban. Wow, esa cosa realmente funciona. Okay. Qué fue wow, wow. Imaginen cuando hace eso a una persona, por favor, Winston. decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. ¡Pero miren a su alrededor! ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡Nosotros tenemos que hacer algo! Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Por qué no hacer una película? Tienen todo para hacerlo. Sí, Winston. Estoy contigo. ¿En serio se va? sí, de verdad se va. Uf. ¡Hey! ¿Volviste? Sí, eso es todo. Wow, no, no entiendo por qué Blizzard no ha, no ha hecho una película aún, de verdad, no, no entiendo cómo es que no ha hecho una película con todos estos cortos que, que ha sacado Realmente, cada vez que veo uno de estos cortos siento que se ve una de las películas de Disney, no, no entiendo por qué La animación es bastante similar, pero el contenido es bastante diferente En... Uh, no sé, West pues, tiene su, su encanto y cada uno de sus personajes tiene tanta personalidad en, en sí mismos, y ahora May, eh, nunca fue uno de mis personajes que me llamó mucho la atención, pero es su personaje, es decir, su carácter, las pocas veces que he sabido de ella, es bastante tierna y no es del tipo de personas que busque el conflicto, a diferencia de otros, de otros personajes. Pero eso demuestra que Mei es solamente una persona normal eh, envuelta en todo este universo de Overwatch, es la muestra de que no solamente los, las personas que viajan en el tiempo como Tracer, que son caballeros de la época eh, de, de, de la caballería como Reinhardt que no son fantasmas vivientes como lo es Reaper y, y soldados como Soldado 76, también hay personas normales que quieren ver cambiar el mundo. Y también hay personas que quieren ser un héroe sin necesidad de tener un superpoder. Y eso es, eso es genial. Eso, eso creo que es la, la principal característica de Mei. No, nunca quiso pasar por lo que pasó y, nu y nunca ha querido ser un héroe. Simplemente tuvo la oportunidad de ser alguien mejor. Y bueno chicos, yo voy a dejar este video hasta aquí, muchísimas gracias por haberlo, haberlo visto junto conmigo, De verdad es que me encantan estos cortos videos de Overwatch, eh, hasta ahora uno de mis juegos favoritos, actualmente estoy casi brincando a, a diamante en competitivo, así que voy a tratar de usar un poco más a Mei, creo que hasta ahora es uno de los personajes que también están bastante fuertes en, en estos momentos, así que bueno chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí, muchísimas gracias por haberme acompañado, yo soy Luis de Love Freak y nos vemos en la siguiente, bye bye.